Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el Infoclaxo. Desde un lugar muy especial porque nos encontramos en la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Y eso que están viendo en estos momentos es el predio del UNAM, con la carpa gigantesca, donde ya comenzaron los diálogos magistrales, están comenzando también los diferentes foros, mesas, paneles, que se están realizando en diferentes partes. Y lo que empiezan a ver en este momento es la carpa de la Feria del Libro. Desde aquí nos encontramos, desde aquí está el stand de Claxo, que estuvieron viendo transmisiones, Marcia Rivera, hace algunos minutos, realizando algunas de las entrevistas y aquí nos encontramos para llevar adelante lo que será este encuentro de las ciencias sociales que tendrá obviamente eh, cientos y miles de personas que presentan sus paneles, sus mesas y vamos a estar desde aquí haciendo el Infoclaxo, un Infoclaxo muy pero muy especial. Vamos a estar hablando con la gente para saber cómo se va presentando todo esto en esta feria del libro que decididamente está con mucha gente que vino a participar, que vino a ver, que vino a buscar alguno de los libros, así que nos vamos a mover un poquitito porque vamos a convocar ¿Alguna persona? A ver, si podemos hablar contigo. Este, ¿Cómo andas? dime tu nombre. Gracias. Arturo España. Arturo, bueno, primero un placer. Estás aquí en la Feria del Libro. Cuéntanos de dónde vienes y qué es lo que están mostrando con los libros que tienen. Claro que sí. Bueno, nosotros venimos de parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la UNAM. Y bueno, pues nuestro objetivo es precisamente dar a conocer todo este material bibliográfico, que luego se piensa que es demasiado académico y aquí queremos, no, por supuesto a los académicos que nos acompañan, pero un poco también al público en general. Tenemos un poco de historia, tenemos literatura, tenemos filosofía, sociología, antropología y sobre todo les va a llamar mucho la atención porque sí estamos muy enfocados al contexto latinoamericano, sobre todo por ejemplo el prehispánico de México, tenemos mucho material de ese estilo, pero también tenemos... Eh, material mucho más contemporáneo de cómo han sido las relaciones entre países, cómo se han ido desarrollando, sobre todo diferentes áreas de las ciencias sociales, ahora con todo este asunto tan terrible de la pandemia y el encierro. Bueno, tenemos toda una colección de libros dedicada a esa cuestión, entre, bueno, muchos otros. Bueno, entonces la gente puede venir aquí y van a poder ver en esta Feria del Libro estos materiales, por ejemplo, que realmente tienen muchísimas cosas. Muéstranos alguno de los materiales. Elige alguno porque seguro del otro lado hay gente, mientras que él nos ayuda con algunos materiales, algunos de los libros y lo vemos y lo miramos en pantalla. Entonces nos da la posibilidad de ver alguna de las cosas que hay aquí en la Feria del Libro, que es lo que va a encontrar la gente. Mucho más atrás tenemos eh, todo un espacio para las presentaciones, ...y ya vamos a ir al stand de Claxo. Vamos a hacer como una recorrida eh, de lo que significa este espacio... ...que obviamente tiene muchísimas cosas interesantes. A ver qué has elegido. Ah, vino con tres, eh. no vino con uno, vino con tres. A ver qué tenemos. Sí, para lucirnos, eh, vamos a empezar con el que es... Eh, ...el libro más vendido de toda la UNAM... ...que tiene que ver con historia, La visión de los vencidos. Nos va a narrar la historia de la conquista de México pero a diferencia de lo que usualmente nos enseñan en la escuela, ahora es desde la perspectiva de los defensores de Tenochtitlan. Incluso aquí viene un poquito acerca del relato de los tlaxcaltecas, que quienes estén familiarizados con la historia, pues muchas veces se les tacha de ser los traidores al... México, pero bueno, aquí explica un poquito mejor toda esa situación. Visión de los vencidos, entonces, uno de los libros, una de las posibilidades que hay aquí. Ahí, a ver si quitamos, ahí quitamos el reflejo, miren, se ven. Vamos con el segundo libro, porque nos hiciste tres recomendaciones. Mirá cómo arrancamos hoy, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos Ética y Feminismo, de Graciela Hierro, un tema que está muy vigente y que tiene que ver con cómo, en el caso específico de las mujeres y sus luchas, Incluso toda la cuestión moral, todo lo que hay en la sociedad, trata de influir directamente en estos movimientos. Y lo que propone aquí la investigadora Graciela Hierro es construir una nueva ética desde las mujeres y para las mujeres. Maravilloso, entonces, Ética y Feminismo, Graciela Hierro. Segunda recomendación, mirá que después van a venir a buscar esos libros, ¿eh? Ah, no, sí, por supuesto, aquí estamos más que felices de, de, de darle la bienvenida a nuestras visitantas, a nuestros visitantes. ¿Y qué tenemos como tercero? A ver. Y para cerrar, eh, a lo mejor por allá habrán escuchado hablar de los reptilianos. Aquí puede sonar medio extraño, pero este es un trabajo de microetnografía. Precisamente lo que les comentaba acerca de la temporada del encierro. Aquí lo que hizo la autora, que vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue analizar no tanto estas teorías medio extrañas de los reptilianos, los chips en las vacunas, este, los termómetros borrar recuerdos, sino que más bien trata de explicar por qué en estas situaciones límite es que la gente tiende a recurrir a este tipo de discursos para explicarse a sí mismos la realidad. Entonces, los, los reptilianos y otras creencias en tiempos de COVID-19, eh, maravilloso porque muchas cosas tienen que ver con la coyuntura, pero obviamente avanzan sobre la lógica de la profundidad. Te agradecemos un montón, es un placer enorme y la verdad que has sido, nos has traído algunas recomendaciones. Te vamos a seguir molestando. No, cuando quieran, no es ninguna molestia. Aquí los esperamos en el stand de la Coordinación de Humanidades. Bueno, muchísimas gracias. El stand de la Coordinación de Humanidades, uno de los espacios que tenemos aquí. Y voy a molestar al cámara porque me voy a seguir moviendo. Y vamos a ir para allí lentamente porque vamos a presentar el stand de Claxo TV que evidentemente ya lo han visto hace un ratito con Marcia Rivera, con la gente que estuvo aquí, eh, que realmente con la gente de La Minga, de, de Colombia. Así que vamos a, a ver el stand. Este es el stand de Claxo TV. Aquí estamos. Esta es nuestra casa momentánea que nos ha armado la gente del de... Grupo destinos, y que es un lugar maravilloso, en serio, es un lugar increíble que tiene de todo, ¿no? Digo, aquí podemos tener las pantallas, claxo.tv, aquí van a estar invitados e invitadas, ya han estado hace un ratito por aquí, pero evidentemente será el espacio de encuentro donde vamos a estar hablando, reflexionando, pensando. Y en serio, quienes han visto la inauguración en la jornada de ayer se dieron cuenta de la magnitud de invitados e invitadas. Bueno, en ese eh, inicio tan importante con el rector del UNAM, obviamente la eh, directora general de Claxo, Karina Batiani, pero también eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también tuvimos la presencia de Luciano Concheiro de, de Guadalupe, Valencia, y Alain Basail y Darío Salinas, que también se encontraban en ese inicio, en esa inauguración de lujo protocolar, pero que nos dio el... El marco de lo que queríamos eh, ver en lo en el comienzo, con las entregas de los premios y obviamente con lo que sucedió después, que fue eh, el, ese debate sobre los feminismos realmente muy pero muy potente, con Marta Lamas, Dora Barranco, eh, también con Monserrat Zagotti, moderado por Karina Batiani. Y en un ratito le voy a pedir a la gente de producción que nos dé la posibilidad de ver este video. Eh, que fue la inauguración, que realmente generó mucha emoción. Después me van a confirmar si está ese video. Resonancias de Nuestra América, un video que fue muy impactante, muy emocionante. Si no lo vemos ahora, lo veremos en un ratito y seguiremos molestando el cámara porque me voy a ir para el otro lado. Y de esa manera vamos a ir viendo otro espacio. Porque ahora me voy a ir a la Feria del Libro. Esto se llama Testeando a la Gente de Técnica. Yo sé que me empiezan a odiar de a poquito, pero vamos a resolverlo tranquilamente y vamos a ir para allí. Bueno, en principio... Para allí van a poder ver todo lo que es el espacio de la Feria del Libro. Y para mi lado izquierdo, vamos a ver otras cosas más. Y estoy viendo a alguien a quien voy a molestar. Yo ya me está mirando con cara rara, pero yo sé que va a estar aquí. María Isabel Domínguez, Comité Directivo por el Caribe, Cuba. María Isabel, un placer enorme tenerte aquí en Claxo TV. Eh, estuvo el otro día en una entrevista muy importante en un canal de, de televisión eh, mexicano, pero Marisabel, simplemente para no molestarte, pero tu reflexión sobre el significado de esta novena conferencia, también con lo que fue la asamblea, ¿no? Sí, sin duda alguna, esto es un espacio muy importante en la trayectoria de Claxo como organización. Precisamente, bueno, por... Las asambleas, la aprobación de un nuevo estatuto que dota de un instrumento mucho más actualizado a la red de redes. Por otro lado, bueno la asamblea ordinaria que también ratificó la reelección de Karina Bagliani como directora ejecutiva y la elección de un nuevo comité directivo mucho más amplio con una representación de 17 países que creo que es algo muy significativo. Y en el caso de esta novena conferencia, ya desde su tema central de la trama de las desigualdades, creo que ya marca ¿no? un elemento eh, clave para el pensamiento crítico y transformador en América Latina y el Caribe, y la presencia tan amplia de participantes en las diferentes mesas, paneles, creo que de alguna manera va a dejar un saldo muy positivo para el conocimiento, el diálogo de saberes y las posibilidades de transformación en nuestra región. Y felicitaciones, María Isabel, porque tienes la renovación para el comité directivo en esa representación tan importante y con la relación tan potente que se eh, reafirma en cada encuentro de, de Claxo y esa participación tan potente de Cuba dentro del Consejo Latinoamericano. Sí, yo creo que bueno, es un reconocimiento también al papel de nuestro país en la región, en articulación de esfuerzos. Creo que también es un reconocimiento a los logros que se han obtenido en los últimos tiempos, sobre todo en la condena de la o sea, en el control de la pandemia con la producción de vacunas. Y bueno, también eh, da muestra de las relaciones de Cuba con el resto del Caribe, con el resto de Latinoamérica. María Isabel, un placer enorme. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ti. María Isabel Domínguez, eh, una, una de nuestras eh, principales entrevistadas eh, en los encuentros en el Infoclaxo, y hoy nos da la posibilidad de la presencialidad, tanto que se luchó para poder estar aquí para realizar este encuentro, así que María Isabel, nosotros seguimos recorriendo la Feria del Libro, me cruzo, mire, me cruzo por aquí. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias María Isabel, María Isabel Domínguez aquí con nosotros que estaba participando y que nos da la posibilidad de eh, tenerla aquí. En instantes nomás... En instantes nomás estaremos recorriendo la Feria del Libro, ya vieron pasar a Luca recién. Esto es muy dinámico, ustedes saben, este es un momento de encuentro. Estamos ocupando casi la entrada principal, entonces evidentemente estamos generando posibilidad de cierta incomodidad que se pueda dar. Pero la verdad que tenemos una invitada muy, pero muy especial y, y realmente es un honor tenerla aquí en el Infoclaxo, en esta transmisión en vivo. La vamos a invitar para allí, para que pueda ir al, eh, al set de Claxo TV. Y Estamos con Gabriela Ramos, bienvenida y muchísimas gracias por estar eh, aquí. Un Gracias a ti, qué gusto estar aquí con... De Claxo. Bueno, la verdad que es un placer eh, enorme y obviamente eh, la relación de, de Claxo con ustedes potencia en todos los sentidos y vamos a hacer la presentación formal necesaria este, para esto, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, donde supervisa las contribuciones de la institución para construir sociedades inclusivas y pacíficas. Su agenda incluye lograr la inclusión social y la igualdad de género, avanzar en el desarrollo de la juventud, promover valores a través del deporte, la agenda, el antirracismo y antidiscriminación y la ética de la inteligencia artificial. Gabriela, un placer enorme y realmente eh, entiendo, me encantaría escuchar una reflexión de lo que significa este espacio para la reflexión y sobre todo después de dos años y medio de pandemia, donde evidentemente de esa esperanza que surgía en un inicio de transformación social, estamos en otro lugar, lamentablemente los indicadores parecen marcar que no habríamos aprendido demasiado, ¿no? No, lo único que sucede es que cuando tú tienes un accidente de las magnitudes de lo que fue el covid todas tus vulnerabilidades se traslucen y nuestras vulnerabilidades de sociedades con un grupo que tiene todo y una gran mayoría que no tiene nada, pues se transforma realmente en un impacto muy asimétrico de la pandemia. y Entonces, por eso creo que esta reflexión que estamos teniendo todos respecto del crecimiento de las desigualdades, desigualdades en términos económicos, sociales, ambientales, políticos, de todos los niveles pues realmente tenemos que, que reconocerlo y tenemos que utilizar las ciencias sociales y humanas, que es lo que nos ofrece este maravilloso lugar, para, para construir o reconstruir el contrato social, el tejido social, la comprensión social y evidentemente para dar resultados a tantas gentes que, que fueron impactadas tan negativamente. Gabriela, la verdad que en el inicio, en la presentación que recién hacía de ti y de ese rol tan activo que ustedes llevan adelante, había muchas temáticas que son muy centrales, pero evidentemente la lógica de las desigualdades, uno puede entender que con desigualdades está en crisis el sistema democrático, la problemática de la movilidad humana, las cuestiones de los feminismos, ¿cuáles son esos grandes ejes que hoy tenemos que prestar la atención para tratar de trabajar el tema de las desigualdades? Bueno, principalmente el eje económico es fundamental, es donde parte todo, las desigualdades del ingreso y al final si tú tienes, por ejemplo, en América Latina el 50 o 60 de la riqueza de los países en manos del 10 de los ingresos más altos, es evidente que no es una cuestión solamente de acceso a los recursos, sino también de percepciones y de que aquellos que no tienen esos beneficios y que apenas salen al día con día cada mes y sus hijos no tienen las mismas perspectivas, pues tienen este coraje, tienen esta falta de justicia y se expresan por medios electorales y la democracia está en peligro. Entonces, yo creo que estas líneas de acción y comprender que estas son eh, eh, problemáticas que se contraponen, se refuerzan, se acumulan, que hay que entenderlas en toda su dimensión y que no termina uno con la desigualdad económica, porque al final termina siendo también una desigualdad de acceso a la política y a las políticas con resultados muy desiguales. Entonces, el tema aquí, yo creo que la desigualdad en nuestras sociedades es el reto que nos define como, como era, como, como sociedad, y tenemos que reconstruirlo, porque al final no funciona, no, no vamos a funcionar si no lo abordamos. Estamos hablando con Gabriela Ramos y la verdad que en serio es un placer enorme, estamos en vivo en Claxo TV, en Infoclaxo, y nos da la posibilidad de encontrar este tipo de figuras que nos permiten relevar el pensamiento de muchas de estas cuestiones y Gabriela, me interesaba profundizar en cierta medida en relación al tema de la educación superior, porque evidentemente fue uno de los ejes y es uno de los ejes, vimos muchas restricciones, muchas problemáticas en el tema del acceso a la educación superior y posiblemente también es uno de los grandes temas en donde la lógica desigual y de las desigualdades se ha visto impactada y sobre todo incrementada en periodos de pandemia donde evidentemente los sectores con cierto poder adquisitivo pudieron seguir accediendo pero los más empobrecidos quedaron fuera mucho más fuera cuál es eh, su reflexión con respecto al tema de la educación superior mira tenemos unos datos que son realmente preocupantes porque en términos de las expectativas de que nuestras juventudes alcancen la educación media superior que yo creo que es uno de los avances más importantes de América Latina, haber llegado casi a la universalidad de ese nivel en muchos países, no todos, porque también América Latina es muy desigual, eh, estábamos en un 60% de, de, de que se esperaba que nuestros chicos alcanzaran 60% de matriculación en ese nivel educativo. Con la pandemia y con estas eh, restricciones, con esta falta de acceso, con esta falta de preparación para tantos grupos, estamos en un 40%. Se cayó 20 puntos porcentuales. Esto es el promedio de nuestros chicos. Los más vulnerables tenían un 40% de percepción y cayeron al 30%. Entonces, esto lo que te está diciendo, Gustavo, es que eh, regresamos a las expectativas de matriculación de hace dos décadas, de los 80s, de los 70s. Hay un llamado de urgencia, esto no es una reflexión filosófica en donde nos divertimos y nos intercambiamos nuestros resultados académicos, este es un llamado a la acción, con base en evidencia, con base en la ciencia, pero más que nada a la acción. Darle prioridad a los grupos que más sufrieron, los países que están construyendo sus programas de recuperación, darle prioridad a los que realmente son más vulnerables, invertir en esos grupos, repensar la política social como una parte esencial de la política económica, no como una parte después, y salud a la educación como una parte de inversión, no solo de gasto. Eh, Gabriela, te, te propongo lo siguiente, vamos a ver si podemos hacer paso a, al set, este, vamos pasando hacia ese lugar para que nos podamos sentar y podamos seguir hablando mientras que Gabriela se acomoda y da la posibilidad de que realmente podamos estar en ese lugar y hablemos unos minutos más, porque en serio, que es una visita de, de lujo. Si podemos tener un micrófono más, genial, vamos a poder resolverlo ahí para que pueda tener eh, y pueda hablar con nosotros. Pero eh, Gabriela, eh, entendemos en todas estas dimensiones, tú hablabas realmente de una de un retroceso de 20 años y cuánto tiempo se piensa eh, que puede ser el periodo de recuperación porque digo cuántos años necesitaríamos inclusive para volver a los indicadores que no eran favorables pero que teníamos hace dos años y medio es que justamente depende del nivel de prioridad y de compromiso de todos los que tenemos algo que hacer al respecto y en el área de ciencias sociales y humanos de la unesco estamos haciendo un llamado muy sólido justamente para visualizar estos impactos, porque te estoy hablando nada más de educación, pero si uno piensa que América Latina, teniendo el 10% de la población mundial, tuvo el 30% de las pérdidas humanas, también hay un retroceso en las expectativas de vida. Si pensamos que la mujer no solo tenía más propensión a perder el trabajo porque estaba representada en los sectores que entraron en crisis, pero también sufrió la violencia, ese indicador también retrocedió. Entonces, tenemos muchos indicadores que retrocedieron, pero, pero la espina eh, o, o el hilo conductor de esta agenda tiene que ver con invertir más en esos grupos vulnerables y hacerlo de una manera decidida. Yo te diría… Todo el mundo hablaba de, del, del eh, ingreso mínimo universal. Todo el mundo decía, no, no, no, pero eso no se puede pagar. Entra la pandemia, el mundo gastó 15 trillones para continuar operando. Eso hubiera gastado tres veces el, el, el ingreso universal. Entonces, pensemos en formas innovadoras para tratar de, de lograrlo. Nosotros presentamos en, este, en esta edición esta, esta maravillosa publicación que tiene «Danzar en las brumas». Eh, que tiene, aquí está Luis Carrillo, que fue uno de los coordinadores, y, y nuestro querido director eh, eh, Freddy Bacheron de México. Pero, pero el tema fundamental es que aquí estamos hablando de los jóvenes y las mujeres. Si nada más dijéramos ahí, el área de acción es ahí, pero luego tienes a los jóvenes con su interseccionalidad porque son los jóvenes, pero también son los jóvenes indígenas, pero son los jóvenes que tienen acceso. pero son. Entonces, necesitamos ese nivel de, de diseño. Las mujeres, 11 millones de niñas ya no van a regresar a la escuela, de acuerdo a los indicadores de UNESCO. Y si hay problemáticas económicas en las familias, como lo va a haber también por la guerra en Ucrania, por los precios de la, de la energía y de los alimentos y de la inflación que se está disparando, lo primero que sucede es que las familias dejan de invertir en la educación de las niñas, cuando está probado que cuando educas a una niña, educas a una familia diferente a otros elementos. Entonces, en este Danzar en la Bruma tenemos muchas de las, de las este, recomendaciones que esperamos se puedan seguir. Y además, como somos UNESCO, pues tenemos cuestiones de música, de danza y Nos de cómo vimos. eso te libera. Lo vimos, Gabriela, y lo transmitimos en Claxo TV. Estuvo esa presentación maravillosa, pero aparte con unas animaciones, con esa potencia, de esas voces en off, que plantean cada una de las situaciones. Es fuertísimo. Y vamos a tenerlo eh, vamos a tenerlo más tarde, vamos a ahora cuando el equipo de producción después, eh, posiblemente tú ya no estés aquí, pero vamos a pasarlo nuevamente aquí, porque es muy potente. Y ahí pensaba en un detalle, y sobre todo tomándolo de danzar en las brumas, Gabriela, que tiene que ver con el tema de las juventudes. Porque a la par de que vimos este esta situación evidentemente de complejidad relacionada con la pandemia, vimos juventudes muy movilizadas en las calles, eh, llevando adelante gran parte de los reclamos y con miradas muy innovadoras, digo, las luchas de los feminismos en gran parte de Latinoamérica con sus diversidades y disidencias, las luchas en las calles de, de Colombia, ¿cuál es la reflexión de esas juventudes movilizadas? Pues yo te diría que estamos tratando en UNESCO de servir de plataforma para darles una dimensión mayor a esas voces. Tenemos una iniciativa preciosa que se llama Jóvenes como Investigadores, porque todas las instituciones decimos, demos la voz a los jóvenes, demos la voz a las jóvenes, está muy bien, pero demos la voz a los jóvenes para que hagan ciencia, para que ellos nos digan, yo tuve 10.000 jóvenes involucrados en producir conocimiento, para que ellos nos dijeran, ¿Qué piensan ellos que fue el impacto del COVID en la juventud y cuáles son las soluciones? Y después la UNESCO lo que hizo, como somos multilateral, me traje a todos los ministros para que estos jóvenes fueran y dijeran, a ver, no salud mental, tecnología, educación, empleo. Y entonces yo ya no soy la que estoy hablando por los jóvenes, porque tienes toda la razón. Si algo me ha entusiasmado es este compromiso de los jóvenes, primero por rechazar un mundo que no les gusta y decirlo, y segundo por buscar formas mucho más sustentables, hombres y mujeres, y, y, y, y, y también este, de diferentes orientaciones sexuales, o sea, realmente fue un, una feria de, de, de intercambio, de conocimiento y de impacto, entonces yo creo que va a ser una, una labor muy importante, pero eso no obsta, porque también no podemos caer en… dejemos a los jóvenes que nos digan, tenemos que apoyarlos. Tenemos que reconocer que hubo 200% de incremento de problemas de salud mental, lo decimos en Danzar en las Brumas, 45% de incremento de chicos que les dan accesos de ansiedad, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no escuchamos a las ciencias sociales humanas, escuchamos a la epidemiología y encerramos a todos. Está bien los epidemiólogos. no quiero decir que los… No, mis respetos. No, no por favor, sentido. Se o los economistas. Pero ¿por qué no escuchamos a los sociólogos, a los psicólogos, que nos hubieran dicho a los jóvenes tratémonos distinto? busquemos cómo... Tenía que haber algo mucho más fino y ahora pues tenemos que resarcir ese daño. Gabriela, eh, en todo este camino estuvimos haciendo como un mapeo ¿no? de lo que sucede en Latinoamérica y en el Caribe, pero que entendemos que tiene referencia en otras partes del mundo, eh, esta sensación, este gusto a oportunidad perdida ¿no? que nos deja la pandemia, pero también un cierto golpe a esa sensación de omnipotencia humana, ¿no? de casi como que se podía con todo y de golpe, un virus termina impactando. Pero me interesa, Gabriela, que nos cuentes porque sabemos de que vas a tener una participación muy activa todos estos días. Entonces, por ahí, eh, acercar algunos de esos encuentros, que den la posibilidad de que la gente esté del otro lado, pues muchos de ellos están en streaming, otros vendrán presencialmente, más de 11.000 personas acreditadas, hasta hace tres días, ni siquiera tengo el número final, Gabriela, pero digo, entiendo que vas a estar haciendo muchas cosas, por ahí quieres adelantarnos a algunas de esas actividades, algunos de esos encuentros. En primer lugar, estamos participando en toda esta eh, eh, tarea que nos hemos dado las instituciones convocadas aquí, para hacer un llamado a mayores inversiones en investigación en ciencias y en ciencias sociales y humanas. Entonces, quien quiera que nos escuche, nuestro llamado es, hay que invertir en las ciencias sociales y humanas. Pero también hay que tratar a las ciencias eh, en una dimensión mucho más eh, humilde. No tenemos todas las respuestas, es un mundo muy complejo, hay demasiadas interacciones. Entonces, necesitamos una mirada multidisciplinaria y hoy en la tarde voy a estar hablando del valor de la ciencia y de la, de la mirada multidisciplinaria. Vamos a estar hablando también cómo evaluamos las ciencias sociales y humanas. Nosotros no tenemos patentes, entonces no nos pueden decir que alguna biología, porque no tenemos las patentes, pero, pero si no escuchamos estas ciencias que son las que nos representan mejor como humanidad, las soluciones siempre son incompletas. Entonces, mañana vamos a estar hablando de la evaluación académica de las ciencias sociales y humanas. Pero yo te diría que para mí lo más importante es cómo nos aseguramos de que las decisiones de políticas públicas y privadas están basadas en ciencia. Porque si hay algo que me preocupa es que con este debilitamiento democrático en tantos países, las decisiones ya se toman pues porque sí. Y tenemos casi casi… Políticas eh, eh, o evidencia que se desarrolla para conformar a ciertas políticas en lugar de tener políticas basadas en evidencia. Entonces, son esos llamados, tenemos muchos, muchos eh, paneles, pero más que nada es este, este interés de decir si queremos realmente encontrar soluciones y reconstruir un mundo mucho más sustentable en lo social, en lo ambiental, no solo en la eficiencia, sino también en la equidad y en la sustentabilidad necesitamos a las ciencias sociales y humanas. Y entonces, pues aquí estamos entre los convertidos. Gabriela, es un placer enorme haber tenido acá. Gracias por la deferencia de venir a, al stand de Claxo TV y con la presentación y la recomendación de Danzar eh, en las Brumas. Lo vieron en Claxo, lo siguieron, pero que realmente es un trabajo eh, brutal en todos los sentidos, por el impacto que, que tuvo, por lo que significa. Y aparte por esa posibilidad que desde Claxo realmente admiramos y mucho, porque está el trabajo que permite llegar a otra gente, llegar a otros públicos, eh, no solamente quedar en el ámbito de la academia. Y en ese sentido es lo poderoso de cuando un mensaje puede generar eso. Así que nuestro saludo, nuestro agradecimiento, eh, Gabriel, a ti. También nuestro saludo a Luis Carrizo, a Freddy Cueron, este con quien realmente hemos compartido en otros momentos y que también sabemos de, de todo su trabajo. Y obviamente nos cruzaremos por aquí, por este gran espacio en la UNAM que está organizando la novena conferencia latinoamericana y caribeña y del cual obviamente muy agradecidos que estén por aquí. No, gracias a ti y, y de veras muchas felicidades por este esfuerzo. Esperamos que realmente tenga un impacto maravilloso. Ya lo está teniendo, así okay. que con esto nos quedamos contentos gracias. y muy tranquilos. Eh, Gabriela Ramos, aquí un lujazo, eh, primera nota de, del Infoclaxo y aquí con esta entrevista. Nosotros seguimos recorriendo así... Seguir este, participando y realizando algunas cosas. Y ya, miren, ya hice lío con las cámaras y todo, pero ¿saben qué? Me encanta poder recorrer aquí el espacio de la Feria del Libro, agradeciéndolo a t el equipo de, de UNESCO que, que estuvo por aquí y que realmente es un enorme placer. Y tenemos, vamos a ir a buscar a la Feria del Libro, a la parte de Claxo, solamente en unos minutos para tener algo, pero entiendo, Rodrigo, me dirá si sí o si no. Rodrigo me dirá si sí o si no, si tenemos el video de Resonancias de Nuestra América, porque me encantaría poder revivir en cierta medida lo sucedido ayer en la sala Watcoyol, donde realmente fue una presentación muy, pero muy impactante, y donde este video en particular, Resonancias de Nuestra América, intenta hacer un recorrido por lo sucedido en estos últimos tres años. Eh, ¿Lo vemos? Mírenlo con atención, vale la pena hacer este recorrido que ayer emocionó a mucha gente, resonancias de nuestra América.